Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy, la verdad, me he despertado un poquito alocado Y me voy a poner una gorra hacia atrás Bastante chida Bueno chicos, vamos a dejar de tonterías Básicamente, nuevo día aquí en la casa del Team G Y me despierto un poquito raro porque literalmente está el sofá aquí Y es porque ayer vimos una película rubillo, la verdad, bastante chida Brigay, os la recomiendo un montón, o sea, lo pasamos genial Creo que es de las mejores películas que he visto en mi vida, sinceramente Pero chicos, quiero enseñaros cómo acabó mi habitación después de la película Efectivamente, tenemos aquí toda la mierda Así que voy a bajarla y os cuento De qué va el blog. Tenemos por ahí, les grabando un vlog Vamos a bajar de abajo Porque tengo noticias muy tochas. una caja Seguimos Vale chicos, ahí está Ahí está chicos, ahí está el pana rapid ¿Qué pasa pana rapid? ¿Hola? Rabbit. ¿Qué pasa? Qué mono eres, qué mono eres chicos, hoy no lo vamos a... Oh, estaré con él, qué pasa, dando vueltas, dando una vuelta chicos, qué locura Vale chicos, tengo que enseñaros una cosa y es que ha llegado otra carta de FIFA De FIFA, qué FIFA, una carta de fútbol, ha llegado una carta de fútbol a casa, otra más, esta del Sevilla, ni idea Pero en principio aquí tenemos, no hay nadie, es que no hay nadie en casa Vamos a ver a Rubi, 3, 2, 1 Rubi, he pillado, Rubi, Rubi, está aquí, Rubi no está. Vamos a ver si Black está en la Tío, ¿dónde está Ruby, tío? ¿Estamos solos en la casa? No. Tú No... Tío. En plan, se me hace súper raro ver la casa, o sea, la visión de chuso Como cuando entramos a la casa, ¿sabes? Pero bueno, chuso chuso y ya nos veremos dentro de muy poquito Bueno, chicos, ha vuelto el panita ruby Que Oye, se ha ido no. sin avisar Pero, chicos, ha venido con un pelito bastante fastero chicos hacía bastante viento, tío No sé por qué se me ha empezado a ir cayendo Tienes el un poquito pelo? de pelo en la oreja Está así un poco en plan ¿Me el dedo? Ah. No ah. <ríe> Impi Lo más importante en esta vida es la familia ¿Qué tocho Aunque digan que Aunque digan yo Bro, una cosa ¿sabes a dónde vamos? Sí Al Badulaque, bro No, mítico, eh Te lo juro, eh De hecho le Al Badulaque Tú, bro, coño, ¿te acuerdas de todos que disparos que nos ha metido en su vida? Cogemos un alma cada uno y lo matamos en plan como si fuéramos de los del... Los Yo lo veo <risa> Otro cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! cuatro a cuatro cuatro cuatro cuatro ¡Cu! cuatro no voy cuatro y el último En el ojo, <risa> en el puto ojo, cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro Mira esto, bro. Oh. Así es así pero es la polla, mira. No, para, para, para, mira, mira, mira. Para, para, para que no voy a hacer nada. No, que no voy a hacer nada. Suelta. No, queda bamba. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡Le di en la oreja! La, la, la cara de Rubio, mismo te de Le he dado en la oreja. ¿Le he dado en la oreja? Sí, mira. <risa> te escucho por aquí, porque por aquí ya no veo <risa> Qué locura. Bueno, chaval. <risa> chicos, otra vez que hemos ganado Creo que están muy rayado porque lo han disparado En la oreja ah, esa otra. Es que solo digo por aquí Vale. <risa> y nada chicos eh, Vamos a ir para allá, no sé qué vamos a hacer Pero bueno, está bien salir Ya que últimamente no salimos nada Porque ha dejado de ser venado y la gente ya no sale Pero bueno, buen día para salir, que si no se ve nada, se ve blanco ah <risa> Rubi, la mentalidad que ha decantado, en plan, es como... ¿A dónde vas? No, no, no. ¿Vas a la trampilla secreta? Sí ¿Eh, ¿entra? No se puede grabar, por ver, ¿Entra? Entra, entra, 3, 2, 1 ¿Rubi? ¿Qué coño? ¿Qué locura? Rubi ha desaparecido <risa> ¿Qué? Hola. ¿Qué tocho? Cállate, bro Cállate, ¿vale? Ah, cállate Rubi ha desaparecido, qué locura Vale, aquí, plan, blanco y negro y de formación. Y bueno chicos, antes de continuar el vídeo estamos aquí con Ruby porque vamos a ir ¿Cómo que Ruby, yo soy atado. Hostia ¿tac? ¿Qué pasa? <risa> vamos a ir un momento al bazar porque hay que unas cosillas Y no, vaya, vaya sola hace chicos Hace un poquito de frío A ver sí, te... sí, quería ver el pelo Ya está. <risa> Eh, cogite que Ruby, te queda fachero ¿eh? Y bueno chavales, hemos venido un momento aquí al bazar de confianza Y hemos pillado unas cositas para un reto de hoy ¿Os recuerda algo en especial yo creo que sí. Bueno chicos, como ya sabréis, hemos comprado todos. He, hemos comprado todas estas cosas. Como puede ser este círculo Y creo que ya sabréis para qué es Hemos comprado dos paquetes de azúcar blanco Y para qué será chicos, para qué será Más por aquí, más circulitos Luego tenemos por aquí un triángulo como el círculo Para aquí tenemos lo que usamos para los virales de TikTok Que es el bicarbonato Y yo creo que ya sabéis lo que vamos a hacer vamos Por aquí una sartén y vamos a hacer las galletas del juego del calamar O sea, una locura Porque vamos a usarlas para un vídeo y quiero hacerlas yo Así que vamos a encender el fuego Abrir el azúcar, un poquito, no quiero liarlo Y vamos a echar por aquí azúcar Por aquí, yo que con esto Vamos a coger rápidamente La espátula, ahora cuando empiece a ponerse De otro color, os avisaré pero Vamos, que estamos dando de aquí cañita esto Y a ver qué sale Mira chicos, no sé si lo he enseñado a mi canal Creo que sí, hace poco, pero hoy estamos de noche Mira la vista que tenemos aquí Mira la colmillator. Está viendo más agua que la Miri. Qué locura, colmillo. ¿Qué opinas? Déjame en paz, humano. Colmillo, ¿para tío, o qué? ¿Qué pasa, colmillo? ¿Qué tal estás? Me voy. los chicos, es enorme. O sea, es enorme, literalmente enorme. Pero bueno, eso, vamos a ir a buscar a Missyfood porque no sé dónde puede estar. Ni, ni Plex, no sé dónde está Plex. Ojo, que no sé qué está. Hostia, qué luz. No sé qué está pasando. Pero está aquí, colmillo. ¿Qué hemos hecho? Les hemos pasado al otro lado de la casa y esta no sé si nos le por la zona? Chileate, eh. Colmillo, chileate. Qué locura, chicos. Bueno, pues hemos venido aquí porque me ha dicho la madre de Plex que Missy está aquí. Missy está aquí en casa, así que vamos a ir donde creo que está y vamos literalmente a flipar. Porque es que hace que no vea Misifu Fu tres semanas y por fin la han encontrado la luz de repente. Así que nada, vamos a ir a ver si está. Nos acompaña su pana máximo, Sinvilla. Plex. Está todo el mundo revolucionado. La ladraba así. la ladra así? ¡Ojo! ¿Dónde está? Misifu. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte cara de mierda? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal, Misifu? ¿Qué pasa? Me está hablando, chicos. ¿Qué ha dicho? A ver qué ha dicho. ¿Qué quieres? Sois muy tontos. ¿Te has pasado, bro? ¿Qué pasa, Missy? Bueno, chicos Misión cumplida Pero Missy Se va a quedar aquí que Yo creo que aquí está mejor que En ningún sitio Está con su familia Con la familia de Que le cuidan un montón Mirad cómo está. está Súper bonito Pero bueno, se sigue curando un poquito Ya lo veis por aquí Pero está más guapa que nunca, chicos Ya, o sea, pasa que Missy Fu ¿Qué quiere decir a toda la gente que te, ha, que te ha buscado? Os quiero Muy bien, Missy Muy bien Y bueno, chicos Por aquí despido el vídeo Muchas gracias por buscar a Missy Fu y por... ¿Eh? y por darle tanto amor a Missy Fu Y nada Espero que os haya encantado el vídeo Muchas gracias a todos Ya lo digo por ayudarme. Buscarla y Bisifu, ¿qué le tienes que decir, Bisifu? Nos vemos en el siguiente vídeo. bien, así me gusta. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vlog. Chao, chao.